vale Vamos a iniciar una actividad. Y mi coche, ¿dónde está? Ah, ahí está. Entonces, oprimimos escape. Vamos a online. Actividades. Actividad rápida creadas por Rockstar. Misiones. Y vamos a una que sea de un jugador. Vamos con esta sencillita. Que no la he hecho. Entonces, como. Entonces, aquí nos va a preguntar: eh, ¿Que si vamos a hacer la misión solo, será anfitrión? Vamos allá, le damos a anfitriones y así podemos jugar la partida solo dificultad difícil forzar cámara ninguna equipado que tengamos balitas listo confirmar cerrado que lo vamos a hacer solos jugar y aquí nos pregunta seguro que quieres iniciar esta actividad por tu cuenta sí vámonos allá Carga el. Ah, uh, es Tapson. Es Es Tapson. Es, es, es, es, es, es, es, es Shafter. Shafter. Shafter. Shafter. ¿Cómo se llama? Vale. ¡Oh! Uy! Los irrompibles postes de madera de GTA son épicos. Damn. Pues llegamos así, <coughs> sanos. Hey, yo, yo, check it out. You gotta bounce, man. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, sanos, vámonos. La gente es muy, muy violenta Perdón ¡Ah! ¡Uy! <ríe> lo malo de hacer la misión solo es que nadie lo cubre a una. ¡Ah, manof! Y llegamos. interesting Interesting, well done. interesting, interesting. Well done.